Hércules erradicó una plaga del lago Estínfalo y así creó la personalidad y los hábitos que le permitieron terminar sus siguientes tareas con bastante facilidad. Hola, te saluda tu amigo el coach Iván José con un video más de Triunfadora Mente, el club de las mentes triunfadoras. Te invito a que me acompañes para que platique la historia y el significado que hay detrás del mito. Y si te gusta este video, dale like.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 Una vez más, Euristeo se encontraba en la necesidad de hallar para su primo una labor que fuera su perdición y que lo alejara para siempre del reino de Micenas y de su trono. Recordemos que ya había probado de todo, una bestia invulnerable, otra que podía atacar como un ejército, una criatura divina incapturable, un jabalí invencible y unos establos imposibles de limpiar. Para colmo, en cada uno de estos desafíos, Heracles no solamente salió victorioso, sino aún más fortalecido. Pensó en algo que combinara varios de estos elementos y la solución la encontró en las aves del lago Estínfalo. Estas aves comían carne humana, poseían picos y alas de bronce, por lo que cuando atacaban podían dejar caer desde el cielo plumas como si fueran dardos. Para colmo, sus heces eran venenosas y estaban destruyendo los campos sembrados. Así pues, a nuestro héroe se le encomendó la tarea de liberar a la población de tan terrible plaga y su misión era ahuyentar de ahí a estas nefastas aves. Hércules no vaciló y de inmediato cargó con sus flechas envenenadas y el arco para acudir cuanto antes a la región de Argos. Cuando Hércules llegó encontró a las aves como le habían dicho y cuando notó la enorme cantidad de aves que había allí, supo que no tendría suficientes flechas para matarlas a todas. Para colmo, las aves al observar que había alguien allí que las estaba midiendo para cazarlas, tomaron la previsión de esconderse entre la maleza del lago por lo que se volvieron invisibles. Ante esta dificultad, Atenea, la diosa amiga de Heracles, decide ayudarle y le obsequia unos crótalos de bronce, forjados por Hefesto, el herrero olímpico, que producían un sonido muy agudo y molesto para las aves. Al hacer sonar los crótalos, las aves desquiciadas comenzaron a volar en total desorden, por lo que nuestro héroe aprovechó para lanzar sus flechas y matar a tantas como pudo. Muchas de ellas volaron despavoridas y se fueron a refugiar en la isla de Ares, en el Mar Muerto donde después fueron encontradas por los argonautas. De este modo, la región del lago Estínfalo quedó libre de la plaga de estas aves y con ello se dio por terminada la misión de Heracles. De regreso a Micenas, unas versiones cuentan que algunas aves se encontraban allí aterrorizando a la población. Con la ayuda de los crótalos, el héroe las ahuyentó y demostró que había logrado su cometido. En otras versiones, Heracles llevaba algunas aves muertas para mostrarlas a Euristeo. Finalmente, el rey decidió dar por buena la misión y con ello se terminó el sexto trabajo. Capítulo 2. Las condiciones. Esta aventura puede parecer algo redundante e incluso simple, pues es reiterativa de las habilidades que Héroe, como gran arquero, tiene en un interesante trasfondo que necesitamos analizar. Las aves son dañinas para la población de Estínfalo, con sus picos, alas y garras de bronce. Estas atacan desde las alturas, ya sea lanzando plumas letales o bajando y dañando con sus picos y garras tanto al ganado como a los mismos pobladores. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que muchas de las reacciones que habitualmente tenemos nos resultan perjudiciales e inclusive destruyen todo lo que hemos avanzado? Las aves representan todo lo que nuestra personalidad contiene y que nos lastima y destruye nuestros resultados, e incluso nuestra reputación. Aquí aplicaría el dicho, mata a un perro y te llamarán mataperros. ¿No te ha pasado que por haber cometido un error, la gente de pronto ya te identifica con él y por más que intentes, no hay forma de cambiar su opinión? Pensemos entonces en todas esas veces que hemos tenido una reacción agresiva ante una situación y que por eso hemos perdido alguna amistad. O tal vez en las ocasiones en las que las cosas no salen como esperamos y comenzamos a sentir ansiedad y cometemos más errores. No sé si a ti te pase, pero muchas veces cuando encuentro resistencia, pierdo mucho ímpetu y me cuesta mucho terminar el proyecto con un resultado apenas mediano. Todo esto es lo que las aves representan, cuando tenemos reacciones que nos sabotean o cuando tenemos creencias que lejos de ayudarnos nos perjudican. Y ni qué decir de los traumas y los complejos que hemos ido coleccionando a lo largo de años y años de ir viviendo. Así pues, Hércules se enfrentó en esta ocasión la difícil misión de limpiar su propia personalidad de todo aquello que lo limitaba y perjudicaba. No es algo sencillo, pues estamos hablando de una enorme multitud de elementos que se pueden manifestar simultáneamente, como fue luego de que hizo sonar los crótalos. Tuvo que ser muy paciente y cuidadoso no ceder ante el agobio de buscar matar muchas aves e ir con calma y precaución eliminando una por una. Afortunadamente contaba con las flechas que había mojado en la sangre de la hidra, lo que la hacía sumamente poderosa. Esto obviamente se refiere a toda la experiencia que adquirió en un combate desigual en el que tuvo que hacer acopio de destreza y paciencia para ir ave por ave, es decir, una faceta de su personalidad a la vez. Nuevamente vemos que hubo intervención divina en la figura de Atenea. No olvidemos que Atenea era la diosa de la sabiduría, nacida de la cabeza de Zeus, no como el resto de los dioses. Esto lo dotaba de una capacidad superior y en el caso de nuestro objetivo de interés, se reduce a esta inteligencia y sabiduría que se encuentran solamente en el conocimiento colectivo que podemos encontrar en libros y documentos, tanto en forma antigua en bibliotecas y librerías como actualmente en internet. Hefesto, por su parte, es el herrero de los dioses. Sus productos son pasados por el fuego para ser moldeados y templados, por lo que los resultados son muy claros y bien logrados. Son precisamente la experiencia adquirida por el fragor de las batallas previas, que nos han templado el carácter y nos brindan confianza y pericia para entender el problema que tenemos enfrente y actuar con prudencia y precisión. A diferencia de la batalla con la Hidra de Lerna, en esta ocasión, la ayuda no está presente. No hay alguien más apoyando a Hércules para cauterizar los cortes, sino que la sabiduría y el conocimiento los trae consigo para llevar a cabo su tarea en solitario. Capítulo 3 La interpretación Ahora es el momento de descifrar el código secreto que este relato nos trae. Hércules es enviado a una región desolada por los problemas que una personalidad pueden acarrearnos. Son tantos los problemas y efectos de nuestros propios vicios, creencias limitantes, traumas y complejos que nos abruman como las aves abrumaban a los habitantes de las cercanías del lago Estínfalo. ¿Qué hizo Hércules? En primer lugar, lo que ya había comprobado útil, observar el entorno. Todos estos elementos de nuestra personalidad que se encuentran ocultos salen solo cuando algo en el ambiente los convoca y actúan en nuestro perjuicio en el peor de los momentos posibles. Por eso mismo es muy importante que hagamos el hábito de observarnos para encontrar el escondite de estas facetas, entender su origen y cuál es el disparador de cada una de ellas. Mantener un diario en el que describamos cómo nos sentimos durante el día, cuáles fueron nuestras reacciones ante situaciones diversas y qué efectos produjeron, nos podría ayudar a comprendernos mejor. Otra acción muy práctica y que además tiene un efecto muy positivo en nuestro amor propio es la de parar por unos pocos minutos y hacer un breve examen. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? Me queda claro que es más fácil decirlo que hacerlo y que durante la fra el fragor de algunas de las más intensas batallas no hay espacio para semejante escrutinio. Pero también el mismo hecho de encontrarnos en una situación tan intensa es un claro indicador de que estamos en un estado anímico alterado, por lo que podemos hacer una anotación y posteriormente averiguar cómo fue que llegamos a ella. Ya que tenemos visibilidad sobre algunas de estas áreas de oportunidad que poseemos, es momento de tomar el arco y las flechas envenenadas y tenerlos perfectamente preparados, porque vamos a hacer sonar los crótalos. Como decía previamente, los crótalos son la conjunción de la sabiduría y la inteligencia. Cuando hablo de estos dos términos, me gusta pensar que la sabiduría es el conjunto de conocimientos que hemos ido adquiriendo a través del aprendizaje, lo que se nos ha enseñado en libros, documentos o por la propia experiencia. Mientras que la inteligencia es esa capacidad innata que poseemos para poder comprender la situación en la que nos encontramos y actuar para poder hallar el bienestar que necesitamos. Así pues, la combinación de nuestra inteligencia y sabiduría consiguen que podamos desquiciar a nuestras aves, hacer que levanten el vuelo y con nuestro arco, la propia voluntad de terminar con ellas y las flechas, que son las acciones concretas que tomamos para llegar al resultado que deseamos, comenzamos a matarlas una por una. Esto de hacerlo un defecto a la vez es de suma importancia. Hércules no intentó matar dos o más flechas en simultáneo y esto es para que nos demos cuenta de que no importa cuánto tiempo nos lleve es la única forma de hacerlo correctamente. Podría ser que una misma flecha dañe a dos aves. Eso no está descartado, pero lo que no debemos hacer es enfocarnos en más de una ave a la vez, lanzar una sola flecha. Este es un enfoque muy práctico que el mismo Benjamín Franklin ocupó para alcanzar varias de las virtudes que él quiso perseguir. Debemos ser pacientes y prudentes, comenzar de inmediato con la parsimonia que nos será requerida, sin prisa, pero sin pausa. Siguiendo este camino, la victoria al final será inevitable, pues con cada flecha que lanzamos, es decir, con cada acción firme y contundente, nos acercamos más a un estado de mayor confianza y a una personalidad fuerte y sana. Me gustaría que en los comentarios me dejes tu opinión si alguna vez has enfrentado a un enemigo como el de Hércules en esta misión y si has tenido experiencias positivas que nos enriquezcan a todos. En el próximo video vamos a estudiar la séptima tarea, atrapar al toro de Creta.